¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, os voy a mostrar un super hack que os va a poder generar hasta 1.200 semanales dependiendo lo que promocionéis sin pagar absolutamente nada en publicidad. Nada, no vais a pagar absolutamente nada. Es un pequeño hack del que me he dado cuenta trabajando con la página que os voy a mostrar. Y ahora os los voy a enseñar para que también aprovechéis mientras dura. No sé cuánto vaya a durar. Porque seguramente van a arreglar el bug. Ese pequeño agujerito. Pero mientras esté lo vamos a aprovechar para generar muchos anuncios. Todos los que queráis. Sin pagar un solo dólar por él. Quédate hasta el final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 y sin más dilación vamos a ver qué es este hack para que puedas generar ilimitados anuncios, todos los que tú quieras, y puedas generar hasta 1.200 semanales. Lo primero que vamos a hacer es tener una oferta para promover. Esa oferta puede ser de CPA, puede ser de afiliados, puede ser de lo que tú quieras. En mi caso, y para hacerla muy atractiva, voy a ir a CPA. Voy a irme específicamente a CPA Grip. Esto es CPA Grip. Darse de alta es muy sencillo. Por aquí te voy a dejar un video para que tú veas lo sencillo que es darse de alta en CPA Grip. Y que puedas elegir ofertas. Yo como ya estoy, me voy a dar a Login. Esta es la cuenta que uso para tutoriales, recuerda que es la página de tutoriales, no es mi página real, así que, bueno, no verás grandes números. Bueno, ya lo tengo aquí y lo que voy a hacer es ir a Offer Tools. Y en Offer Tools voy a ir a My Offers, le doy clic en My Offers. Y aquí voy a elegir una oferta, la que a mí me guste. Como la página que te voy a mostrar es mayormente anglo de Estados Unidos, pues lo que voy a hacer es buscar una oferta para Estados Unidos. Le voy a dar clic a los países y voy a buscar Estados Unidos. Y además, quiero una oferta que sea atractiva, que sea facilita. Vamos a buscar, por esta, por ejemplo, si sí es bonita, El Game card in Your Long Time, es solo para móviles y es de instalación. Es decir, así que no, como es de instalación, no, quiero una que sea muy facilita. Esta, por ejemplo, está bien. Get 1000... Paypal Gift Card, esta está bien. Además, eh, tiene 21, está arriba de 20. Ya sabes que a mí me gusta correr arriba de 20. Lo mejor es esta, por ejemplo, 42. Pero son 50.000, no es muy creíble. Es para escritorio, ¿ves? lo cual quiere decir que la gente joven no va a rellenarla. Está preparada para gente que es más mayor, que está en el escritorio, que trabaja en el escritorio. Y vamos a elegir esta, por ejemplo, que paga 259. Vamos a darle clic. Esta es nuestra oferta. Le voy a dar a copiar el enlace. Dice que solamente está permitida en Estados Unidos. Si yo quisiera verla, ¿ves? Voy a abrir una... Le voy a dar a enter para ver si me la muestra. Y me va a mostrar una oferta que no es. Esta es de España, una PS5. Y no puedo ver la oferta que yo quiero, que es esta. Por lo tanto, voy a usar una VPN. En mi caso, voy a usar esta. Voy a usar... Hi My IP, que es mi VPN favorita y le voy a dar simplemente, aquí me dice selec selecciona la geo, cualquiera de Estados Unidos bueno, ya está conectada, vamos a ver si nos da lo que nos tiene que dar, aquí la tenemos mira, esta es la de 50.000, la que me ha aparecido en determinado sitio de Estados Unidos, bueno de esta manera puedes ver tú las ofertas la voy a sacar, ves aquí me aparece una serie de cosas la voy a sacar porque tengo la VPN puesta y voy a continuar con el tutorial. Y una vez que hemos visto la oferta, me voy a la fuente de tráfico. Y la fuente de tráfico va a ser Word Profit. He hablado en otros vídeos de Word Profit. Te voy a dejar aquí el enlace para que tú puedas ver cómo darte de alta con Word Profit. Y verás que te va a dar créditos para hacer anuncios gratuitos. Como yo ya estoy, voy a entrar, esto es More Profit, le voy a dar clic a Post Add, le doy clic y fíjate que me pone, después de que confirme tus 10 créditos serán deducidos. Cuando te das de alta por primera vez, solo te da 10 créditos, es decir, solo un anuncio. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerle aquí. Tengo preparado ya el texto. Vamos a ponerlo así: get 1000 for free, real. Vamos a poner el texto aquí abajo. Va a ser un texto muy rapidito. ¿Ves? Nuestra empresa está premiando a las personas alrededor del mundo. Sé uno de las mil personas que pueden ganar una Mastercard de mil. Límite: fíjate que yo le he puesto 4, 2, 2022 para darle un poco más de scarcity. 4, 2, 2022. Si me voy yendo hacia abajo, me pide la full URL y esa URL va a ser la de la oferta. La copio sin más, ¿eh? no la voy a cortar ni nada. La pongo y atento, atento que viene el hack. Cuando yo le dé a post, le voy a dar clic a post, ya la tenemos posteada y ya me he gastado mis, mis 10 puntos. Si yo quiero más, atentos que viene el hack. Lo que voy a hacer es, en lugar de editar o irme al Home sin tocar nada, me voy a ir hacia atrás. Le doy Go Back. Importante, le pones las categorías. Yo he elegido esta. Y le doy a Post Add. Me dice que estoy corta de créditos, pero la ha puesto. La ha puesto. Si yo le doy Back, hacia o sea, el botón para atrás y para atrás otra vez, y cambio la categoría. Vamos a poner que yo quiero emprendedores entre Business Opportunities. Y Affiliate Marketing. Y aquí cambio el título. Por ejemplo, um, Limited Time. Y lo vuelvo a poner. Le doy a Post. Me la va a volver a, poner, a postear. Me dice que estoy corta, pero la pone. Y si le doy nuevamente y cambio otra vez todo. Cambio esto, cambio esto, cambio esto. Le voy a poner en Home Business Opportunities, Business y, por ejemplo, Freebies. En Freebies está bien. Y cambio nuevamente el título: Get um, Mil Master Card for Free. Esto se lo quitamos. Y me voy hasta abajo y lo vuelvo a postear. Corta y lo pone, ¿lo ves? Los está poniendo. Quiere decir que yo puedo aprovechar este bug y poner todos los anuncios que yo quiera. Atento, atento. Si refrescas la página o entras por segunda vez, no te va a funcionar. Esto únicamente funciona cuando entras por primera vez. Si entras la primera vez que tienes tus 10 créditos, te va a funcionar. De lo contrario, no va a funcionar. Bueno, marketer, espero que te haya gustado este pequeño hack. Aprovechalo. No sé cuánto va a durar porque ya lo está usando más gente aparte de nosotros. Y seguramente, seguramente la página Work Profit lo arreglará en un par de días. Así que espero que llegues a tiempo y puedas publicar anuncios ilimitados con este hack y generar muchos, muchos ingresos.